presentamos el editorial, hoy titulado Hasta las Vacas Sagradas Las autoridades han emprendido otro operativo contra el lavado de activos y narcotráfico Es el segundo de su categoría El primero fue la Operación Halcón dejando miles de millones de pesos incautados y una veintena de detenidos El presunto cabecilla Eric Randiel Mosquea Polanco se encuentra prófugo esta madrugada inició la operación larva que busca hacer frente a otra supuesta red de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades han informado del arresto de 16 personas vinculadas a esta supuesta red. El primer señalamiento es que el grupo traía desde Colombia en embarcaciones centenares de paquetes de cocaína. Las autoridades dicen que tienen identificados a varios integrantes de la poderosa Organización del Crimen Organizado, ligada directamente con el lavado de activos, el narcotráfico y por y tenencia ilegal de armas de fuego, aunque hasta el momento no los han nombrado. Los allanamientos por ahora son en el Distrito Nacional Santo Domingo, en los municipios Este y Oeste, San Cristóbal y en Punta Cana, en La Alta Gracia. Brindamos todo nuestro apoyo a las autoridades, aunque tengan que cerrar, hasta los bancos del parque. Y que caiga todo el peso de la ley, no importa contra quién, y más cuando el propio presidente Abinader ha dicho que en su gobierno no hay vacas sagradas. Hasta el próximo comentario.